Sicilia, 1900 y pico Un viejo llamado Don Chicho se enoja con un tipo y lo manda a matar Y por las dudas, ya que estaba, mata a toda la familia para que no busquen venganza La cagada es que se les escapa el hijo más chico Que se toma un barco y se va para los Estados Unidos Nueva York, 1900 y algo Y ese niño creció y creció y se transformó en Robert De Niro Un tipo común que trabaja en un almacén, tiene una germu y un par de pibes Iba todo lo más bien, salvo porque un gordo que se llama Don Fanucci rompía las pelotas un día Robert De Niro se dio cuenta que el gordo era un perejil y lo mató. Así se transformó en el capo del barrio, juntó un par de amigos y se fue para Sicilia de nuevo a buscar a Don Chicho. Robert De Niro estaba recaliente, imagínate, le mató a toda la familia. Entonces lo mató a él. Yo soy Vitandolini y esto es para ti. Ya contento con su venganza, volvió para los Estados Unidos donde creció y envejeció hasta que se transformó en Marlon Brando, el patriarca de la familia de mafioso más simpático de Hollywood. Por eso hoy, entre los resumos y demás más, la saga del padrino. Nueva York, 1940 y algo. Esta es la historia de Marlon Brando, un capo mafia que es amigo de otros capos mafias que manejan toda la matufia de la ciudad. Él vive lo más tranquilo rodeado de todos los personajes secundarios, que son Santino como el hijo sacado, Fredo como el hijo bobo, Tom Hagen como el hijo adoptado, al Pacino como el hijo que no quiere saber nada con la mafia Connie como la hija que no hace nada hasta la parte 3 Carlos como su esposo Clemenza como el empleado de gordo Tecio como el empleado flaco Luca Brasi como el empleado que y con la actuación estelar de la cabeza del caballo ¡Ah! ¡Ah! La cosa iba lo más bien en la familia de los Corleones hasta que aparece el villano de esta entrega y se llama Soloso Un narco que quiere asociarse con Marlon Brando para hacer un negocio con las drogas Pero Marlon no quiere Pero Santino sí entonces Soloso manda a matar a Marlon Brando para que no joda y Marlon Brando muere. Pero al rato nos damos cuenta que Santino quiere transar con el soloso este para no tener más quilomos, pero el pachino dice que no, que ni en pedo, que él se quiere vengar. ¿Y por qué? Porque es el verdadero protagonista de esta historia. Entonces se junta con Soloso y con otro policía y le mete un par de corchazos a cada uno. Y por las dudas se va a vivir a Sicilia, para que no lo maten a él, ahí en Sicilia conoce a Polonia. Pero mientras tanto, en Estados Unidos la cosa se puso re peluda, porque Carlos, que parecía un buen tipo, se convirtió en un marido golpeador. Y Santino se recalienta imagínate le pegaron a la hermana, y lo va a buscar a Carlos para explicarle en buenos términos que está mal lo que está haciendo. no entiende y la vuelve a fajar y Santino se recalienta aún más y lo va a buscar pero no se da cuenta que todo eso It's a Bueno, pasa que no te conté que antes de eso, Solonzo se había asociado con otra familia y mataron al grandote. Y después los corleones mataron al hijo de esa familia. Y después por de eso, mataron a Santino. Cuestión que Marlon Brando se hinchó las pelotas, juntó a todos los jefes de la familia para que se termine esta guerra de una vez por todas. Entonces, Al Pacino vuelve a Estados Unidos y vuelve con su otra novia que es Diane Keaton. Ah, porque tampoco te conté que la mataron a Polonia. No, no, Polonia. Pero Pacino lo superó rápido. Se casó con Keaton, tuvo un par de hijos, y Marlon Brando lo nombra jefe indiscutido de la familia Corleone. Y después de eso, Marlon Brando muere de verdad. Adiós Marlon Brando, que la fuerza te acompañe. Entonces Pacino dice, ya fue, los manda a matar a todos sin...". en el más grosso de todos. Nevada, 1950 y largo. La familia Corleone está más rica y más famosa. Además, aparecen dos personajitos nuevos. Rod, como el mafioso judío, y Pentangeli, como el mafioso estereotipo italiano. Y estaba todo lo más bien, pero... Lo quieren matar al Pachino tiroteándole la pieza. Y Pachino está recaliente, imagínate, le rompieron la pieza. Y empieza a averiguar por todos lados quiénes fueron los responsables. Y en el medio se va a hacer unos negocios a Cuba. Ahí disfruta de la vida caribeña hasta que se da cuenta que uno de los responsables del atentado de la pieza fue el mismísimo Fredo. ¡Hey, Freddy! Entonces juntos protagonizan una escena que nos demuestra que lo más importante es el amor. El amor de hermanos. Aunque en realidad ese beso significa todo lo contrario. Significa que eventualmente lo va a matar. En el medio, uno de los amigos mafiosos lo denuncia con el FBI y le hacen un juicio. Pero al Pacino lo gana. Pero lo más importante es que Pacino le perdona a Fredo y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica Unida. Pero mentira. No lo perdona. Y lo mata. Adiós, Fredo. Que la fuerza te acompañe. Ya para esta altura Pacino perdió todo tipo de humanidad. Pasando de esto. That's my family, It's not me. a esto. There would be no way, Michael. No way you could ever forgive me. Not with this Sicilian thing that's been going on for two thousand years. Y también, al igual que en la uno, mata a todos los que por una cosa por otra le rompieron las pelotas. Y así sigue siendo el más grosso de todos. Mayor, 1970 algo casi 80. Pasaron varios años y la cosa está muy cambiada en la vida de los Corleones. Para empezar están todos más viejos. Tom Hagen no renovó contrato y no está. Los Corleones son supermillonarios y hacen negocio con el Papa. Y además aparecen un montón de personajes nuevos. Andy García como el hijo bastardo de Santino. Sofía Coppola como la hija de Pacino que está ahí porque es la hija del director. Joey Sasa como el que va a desatar el conflicto y además hace la voz de Tony el Gordo en los Simpsons. Donald Tobelo como otro viejo mafioso. Y la cosa, iba lo más bien en la vida del Pachino hasta que los otros viejos mafiosos quieren entrar en los negocios con el Papa, pero Pachino no quiere saber nada, quiere que lo dejen de joder con todo el temita del padrino y quiere vivir su vejez tranquilo haciendo películas con Adam Sandra. Entonces, Tony el Gordo y Alto Velo lo intentan matar, pero no puede. Y Pachino se queda caliente, imagínate, quería salir del negocio y ellos lo vuelven a meter. Pero le agarra un ataque diabético y queda internado. En el medio hay un montón de tejes y manejes con los miembros del Vaticano, charlas interminables con los miembros de la iglesia, habemos papa y una escena romántica de Andy García y Sofía Coppola mientras hacen gnocchis. Pero esta relación, para lo único que sirve, es para que Pacino se oponga. Entonces le cede el mando de la familia Corleone a Andy García para que deje de ver a Sofía Coppola. Y Andy acepta. Pacino está tranquilo porque se desligó de todo el asunto de la mafia, pero por las dudas hace lo único que sabe hacer cuando siente que alguien lo está cagando. Mandar a matar a todos. esto mientras él está lo más tranquilo en Sicilia, 1980, viendo una ópera donde actúa su hijo. Y parece que terminaba todo bien, pero... Do Donald Altobello había contratado a un asesino para que lo mate. Tira un par de tiros y Pacino zafa. La que nos zafa es la hija, que se muere. Pero su muerte no nos importa porque ella actuaba como una mierda. Lo que sí nos importa es que Pacino protagoniza el momento más dramático y por lo tanto el mejor actuado en la saga. Esta historia termina con al Pacino mucho más viejo que antes sentado en una silla, solo, viejo y solo, y en un momento, se muere, dándole un punto final a la mejor trilogía de la historia del cine.